Estamos aquí para explicar cómo se va a hacer este curso, la matrícula para el curso 2020-2021. Este año, por las circunstancias en las que estamos, pues vamos a evitar el contacto con el papel y lo haremos todo a través de internet. Haremos el sobre de matrícula electrónica. Para ello, lo primero que hay que tener es las claves y pases. Si el padre o la madre no tiene las claves y pasen, no podrá realizar la matrícula. Por tanto, antes de que acabe el mes de junio, por favor, si el padre o la madre no tienen las claves y pasen, deben de enviar un correo a la dirección iefranciscomontoyaclaves.com, indicando el nombre, apellido y curso de su hijo o hija para obtener las claves. Una vez que tenemos las claves y pasen, entramos en ipasen y en comunicaciones nos aparecerá un mensaje que está anclado donde aparece identificador andaluz educativo y ande. En ese mensaje aparece el nombre y apellido de vuestro hijo o hija, su fecha de nacimiento y una clave y ande. Por cada hijo o hija tendréis uno diferente. Hay que anotar tanto la fecha de nacimiento que aparece ahí como la clave y ande. Una vez que tenemos esos datos, nos vamos a la web del centro. Para encontrar la web es poner en Google i.e. Francisco Montoya y nos lleva directamente a la página web del centro. En, de, en la página web hay un indicativo que pone sobre de matrícula electrónica. A partir del 1 de julio eso estará activo y podremos acceder a hacer la matrícula. Cuando le damos a el sobre de matrícula nos lleva a esta pantalla que es la secretaría virtual de los centros educativos. Y en solicitudes aparecerá del 1 al 10 de julio, ac eh, acceso a la matriculación de la ESO y bachillerato pulsamos y nos aparecerá que podemos acceder al sobre a través de autentificación, identificador educa educativo andaluz, clave, otra clave o certificado digital. Como ya tenemos nuestra clave y ande, accedemos, le damos a acceder. Y nos pedirá la fecha de nacimiento de nuestro hijo o hija y la clave and que es la que hemos obtenido de IPASE. Cuando entremos, tenemos que rellenar los datos familiares y los datos personales del alumno. Cuando habla de la persona solicitante es nuestro hijo o hija, y los datos familiares del padre o de la madre. Muy importante que todos los datos estén actualizados, tanto direcciones como teléfonos, y si tienen correo electrónico, el correo electrónico. A partir de ahí, vamos a elegir el curso en el que se va a matricular nuestro hijo o hija. Si hay duda de saber si va a promocionar o va a repetir, pues tendremos que rellenar tanto la matrícula del curso en el que promocionaría y el curso en el que repetiría. Si está claro en el curso que va a estar el año que viene, solo tengo que rellenar una matrícula. En el caso de rellenar las dos matrículas, desde el centro ya se consolidará en septiembre aquella que a la que pertenezca su hijo. Le damos, eh, cuando lleguemos al siguiente, le obtenemos esta pantalla. Nos aparecerá matrícula de educación secundaria obligatoria o matrícula de bachillerato, dependiendo si es bachillerato o de educación secundaria obligatoria. Debajo habrá un documento que son orientaciones sobre la elección de las optativas. Es interesante que ustedes lo vean porque va a indicar la naturaleza de cada optativa. Le damos a rellenar. Y obtenemos, nos salen todas las materias que hace, tiene que hacer su hijo o hija obligatoriamente, y luego las que tiene para elegir. Indica las que se van a dar, por ejemplo, en libre configuración autonómica, en primero de la ESO, solo es una materia, pero hay que elegirlas todas por orden. En primero se pulsará la que quiere primer lugar y así todas. Tiene que seleccionarlas todas, aunque solo dará la, la de primer opción. También tendremos que elegir la primera lengua extranjera. En nuestro centro tenemos dos primeras lenguas extranjeras, inglés y francés, como primera lengua extranjera. La mayoría del alumnado cursa inglés. El francés en la ESO es para alumnado con dificultad de origen marroquí con dificultad en el idioma español. En bachillerato elegirán francés primer idioma aquellos alumnos que quieran en selectividad examinarse de francés. Elegiremos entre religión y valores éticos. En el caso de bachillerato es educación para la ciudadanía. Más adelante, en otro dato de interés, tendremos que señalar sí o no si nuestro hijo o hija padece alguna enfermedad, tiene algún tratamiento, alergia o intolerancia. En el caso de que marque sí, tendré que rellenar debajo qué tipo de enfermedad es o qué tipo de alergia o qué tipo de medicamento. También si queremos modificar la foto que sale en y pase de nuestro hijo o hija, podemos subir ahí una foto. Evidentemente esa foto tiene que se ver, ver la cara del alumno claramente y con fondo blanco. Le damos a guardar y ahora volvemos a la pantalla anterior. Nos aparece ahora el servicio complementario de transporte escolar. Si su hijo o hija tiene transporte escolar, le da a rellenar y le aparecerá las, pa las paradas que hay. Elegirá la parada a la que le corresponde a su hijo o hija. Y en requiere vehículo adaptado ponemos no. Una vez que hemos rellenado estos dos apartados, el de servicio complementario de transporte escolar no es obligatorio, sino de transporte. Tenemos que darle a la parte de autorización. En autorizaciones nos aparecerá primero las personas a las que queremos autorizar a que recojan a nuestros hijos el próximo curso. Hay que poner nombre, apellido, el NID y un teléfono de contacto de esa persona. Podemos añadir tantas personas como consideremos. Y en la autorización del uso de imagen es para que las actividades que hacemos en el centro, que tomamos fotos y las publicamos en nuestra página web y en las redes sociales, para publicitar todo lo que hacemos en el centro. Por tanto, deberían de autorizar el uso de imagen. Y le damos a guardar. Una vez que hemos rellenado todos esos campos, nos aparece siempre la parte de editar. Y editar indica que podemos modificarlo si no, si no hemos equivocado en algo. ...en la parte de abajo aparecen otros datos, otros documentos informativos... ...aquí están las normas del centro, que sería conveniente que las echaran un vistazo... ...que son las normas que rigen en nuestro centro de convivencia... ...y el documento de Lampa, AMPA, que es por si quieren formar parte de AMPA... ...aparece el número de cuenta y el, la cantidad que tienen que hacer del ingreso... ...es interesante porque el AMPA subvenciona parte de las actividades complementarias... ...extraescolares del centro, así que si su hijo ahí tiene alguna actividad y pertenecen a LAMPA, la pues el precio sería menor. Le damos a siguiente y aquí en acreditación de las circunstancias declaradas no tenemos que adjuntar ninguna documentación en este caso es para cuando hay comedor o, o aula matrícula. No, le damos a siguiente y ya obtenemos la opción de firmar y presentar la solicitud. pulsamos a firmar, debajo, justo debajo tenemos la matrícula ya elaborada le damos a firmar y presentar la solicitud y nos van a pedir un número de teléfono, que es el que tenemos que tener delante porque nos van a mandar un mensaje que lo tendremos que introducir posteriormente. Ese teléfono debería de ser uno de los que, del padre o de la madre de los que están en la matriz. Metemos el número de teléfono y le damos a aceptar. A ese teléfono nos llegará un mensaje que es la clave, una, a través de un mensaje nos llegará una clave que es la que tendremos que poner le damos a firmar y ya está la matrícula realizada. Además, queríamos aprovechar este vídeo para informarles que al final de curso le van a llegar las notas del curso a través de iPassen de su hijo. A partir del 26 de junio se harán públicas las calificaciones de su hijo o hija. Si entran en iPassen podrán ver en Notas del curso actual, Calificaciones, las calificaciones de su hijo. Y además podrán acceder también a, un, a través de la clave IANDE y de la fecha de nacimiento a un punto de recogida de documentos donde aparecerán la, el boletín de calificaciones ya como documento y los informes personalizados de las materias que sus hijos tienen que recuperar en septiembre, donde se incluyen los objetivos, las actividades y los contenidos que tiene que preparar para septiembre. Pues bueno, muchas gracias por todo y esperemos que no tengan dificultad en rellenar la matrícula digital. De todas formas, del 1 al 10 de julio en el centro educativo estaré a parte del equipo directivo para informarle. Evidentemente, como ya hemos dicho al inicio, evitamos el papel por la transmisión del virus que puede tener y si ustedes se acercan le, haremos, le pondremos este vídeo otra vez para que puedan ir rellenando su matrícula. Muchas gracias.